No sé a ti, pero a mí me ha impresionado lo que Néstor Ares ha presentado en el video anterior. Y qué forma más fantástica de presentar los datos. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con estas palabras de advertencia, nos queremos acercar de una manera cautelosa al mundo de las visualizaciones. Si bien conocemos la ubicuidad la facilidad de generar y el poder de comunicación de los gráficos, también es importante hacer hincapié en que las mismas herramientas podrían inducir a error o engañarnos, ya sea de manera intencional o no. Los autores deben esforzarse para que sus comunicaciones sean exactas y transparentes, y los lectores, Necesitan concentrarse en aplicar sus conocimientos sobre gráficos para interpretar lo mejor posible lo que estos significan y pensar de manera crítica cuando se les presenten datos nuevos. Una fuente de gráficos engañosa es la de los datos escogidos de forma selectiva, que se da cuando los responsables del desarrollo de políticas y los investigadores seleccionan solamente los datos que mejor se adaptan a lo que quieren demostrar. En otras palabras, utilizando datos fácilmente accesibles para respaldar su posición respecto de las políticas, pero no dan la información completa o aquella que no se ajusta a sus necesidades y, por tanto, resulta engañoso. Los indicadores son estadísticas completadas, es decir, que muestran la agregación de datos ya analizados y por lo tanto a veces contienen un resumen de información agrupada que puede disimular detalles críticos que están presentes en los datos originales. Un ejemplo común podría ser un indicador de PIB per cápita de una población total que parece aumentar de manera lineal durante un periodo. Si bien muestra un crecimiento de la población total, puede encubrir un descenso para un segmento en particular de la población, por ejemplo, las mujeres indígenas, que sería significativo para los responsables de desarrollo de políticas. Los estadistas suelen repetir la frase, la correlación no implica causalidad, lo cual es necesario tener en cuenta también al interpretar las presentaciones gráficas de los datos. Si vemos lo que parece ser una relación entre los datos, podemos llevar a cabo procedimientos estadísticos adicionales para explicar la relación, evaluar mejor si existen relaciones debidas al azar y explicar mejor la dirección de la, de la relación. ¿Acaso A influye a B o B influye a A? En muchos gráficos podemos observar que hay una relación entre dos variables, pero con ello no se puede afirmar que haya una relación de causa-efecto entre las mismas. Para ello se deberían hacer pruebas adicionales y diseñar herramientas para medir estadísticamente esa supuesta relación causal. ¿Se acuerdan del gráfico de relación entre el consumo de queso mozzarella y el número de doctorados en ingeniería? Ese es un caso muy claro de que una alta correlación entre dos variables no implica causalidad.